Está dándole un golpe duro al narcotráfico y al lavado de activos. Ejecutan operación larva, eh, unos 25 allanamientos se ejecutan de manera simultánea desde la madrugada de este miércoles en varios puntos del país. Es un operativo contra el narcotráfico y lavado de activos que estaría vinculado al decomiso de 700 kilos de cocaína en Nigua. Las intervenciones habrían ocurrido en los alcarrizos Santo Domingo Este. Y el Distrito Nacional, se trataría de la Operación Larva a cargo de la Procuraduría General de la República, el Distrito Nacional de Control de Drogas, DNCD, de aunque por el momento en ninguna institución le ha dado detalles. La directora de la persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, y el inspector general de la institución, Juan Medina, se apersonaron este miércoles a la Procuraduría Especializada Antilabado de activos, donde hay detenidas unas nueve personas implicadas en una red de lavado y narcotráfico desarticulada mediante la operación Larva. Del grupo solo han sido identificados dos personas, Eduardo Reyes y Luis Jiménez, este último un comerciante al que le allanaron el negocio de bebidas en la provincia. Señores, Luis Abinader desde que tomó el poder... Le ha dado duro a lo que es el narcotráfico y, y, y lavado de activos, eh, el crimen organizado en este país. Eh, eso nunca se había visto en 20 años, ahora que esto se está viendo. Entonces esperemos que esto siga y que vayan cayendo eh, cada uno eh, de esos implicados en, en todas estas operaciones eh, con diferentes nombres que ha sido denominadas sí. en cuanto... A estos allanamientos hoy miércoles. Sí, pero yo creo que de, debería de mejor hacer énfasis en la procu, procuraduría. Porque no es nada más, no es solo el gobierno que está trabajando con no, eso. Pues, Recuérdate que la procuraduría está ahora, ahora mismo libre trabajando y puede hacer muchas cosas buenas. Claro, por el país. pero es que, ¿y por qué no se veía en los 20 ¿Eh? años de Danilo Medina y, Ay, y el PLD? <risa> por eso tiene que explicármelo. 809 -725, -725, 725 La gente que opina, ve. No, y los allanamientos, porque tú me dices a mí que no implique a Luis Abinader, que sea el presidente en esto, pero antes no se veía. Entonces, ¿por qué está viendo ahora? ¿Eh? Porque eso es lo que estamos hablando sí. aquí. ¿Eh? El, el tanto se le va a Luis Abinader, sí, porque de cierto modo, como es el presidente de la República y principal jefe de los cuerpos de seguridad del Estado, como su investidura lo dice, jefe máximo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y la D.N.C.D. es parte de la Fuerza de Seguridad del Estado, porque allá hay militares en la DNCD, o sea Claro, la... pero que una, es una fuerza que ahora está trabajando un poquito libre. Porque claro, hay, que... hay del PRM también preso claro, ¿no? no ahí. Sea, claro, claro, que, que A eso, que si Luis viene a ver tu, su, eh, si nada más fuera el gobierno que estuviera comandando eso, no hubieran PRMita presos no, no, ahí. No, no, que eso es bueno. No hubieran y presos. ¿Eh? Eso es bueno que haya partido. ¿Por qué? Porque no hay vaca sagrada como Exacto. había en los 20 años de, del gobierno Morado. ¿Eh? Así mismo. Nueva Casa o sea, que El que se la demito, que le dan ahora. No, admito, no. <risa> no <el risa> oh, es, la demito, no. problema puede. <risa> lo primero que salieron no, de, no, de no. Del preso fue del, del PRM. No, ¿Tú no, te acuerdas del no. que agarraron allá? Se le nueve. cantaron como 100 años, no, el no. banquito. ¿Cómo es que se llama? 809 no, Y lo agarraron allá del PRM. 0505. Ahí está el número para que usted debata aquí con nosotros el tema de, de estos allanamientos. Y, y, y, del ataque. Que se no, que se preparen también los funcionarios, porque creen que porque están en el gobierno ahora no, no, mismo hay no, no. muchos que, el que se van a hacer. El gobierno a ellos lo ha apresado también, que aquí no hay vaca sagrada, aquí Y, no hay lo, está, y lo está investigando, eh. Y lo está investigando. Pero, por ejemplo, hay uno, hay un funcionario que ha sido señalado, pero no le han hecho acusación formal, que es Lisandro Macarrulla, y a él le está afectando un ruidito ahí que hay. Yo no sé cómo lo va a gestionar eso y cómo no, pero sería muy feo para el gobierno que ese hombre. Eh, buenas tardes. Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Hello. No, Luis, arregla el teléfono, Luis. o él la recarga. La gente quiere opinar, que no la gente quiere opinar. Está robando con la recargas Esperemos que haga condena, que nada más no sea ya? medida. No, no, no. Que haga condena, claro, que se vea. está condenando, pero el caso de Breve fue condenado. Eh, ¿Y de qué fue el caso de Bre? Se está condenando a todo el mundo, pero que antes no lo habían esos no miento. O la gente que me demienta, 809-725-0505. Eh, es ahora en este gobierno que se está viendo que se le está dando duro al crimen organizado en este país. Estamos hablando eh, del crimen organizado en, en los mayores niveles. Eh. Claro, estamos hablando de, estamos de, de, hablando de, de, de, de estos un, capitos, de que de uno un los de 700 kilos. Ahí estamos viendo las imágenes tú, de la prueba. Y tú sabes que los peje que van cayendo van a ir tirando por el medio también. Sí. Y tú sabes que hay muchos colaboradores también del, del lado de ese partido de, del, del que está ahora y que van a ir cayendo. Sí. O sea, que todavía la jornada que falta de de, de, de de atacar y de encontrar todos esos malhechores, todos esos bandidos de cuello blanco, van a haber muchas sorpresas aquí en este país. Y gente, y gente, gente que, que, que están ahora mismo en el poder, va a caer. No, mira una cosa, porque el problema, la cuestión del narcotráfico y del lavado de activos es que ellos se meten donde donde ellos saben que van a ganar, donde va a haber donde no va a haber como decimos en el barrio. Tú ves, no importa si tú eres eh, del PRM o tú eres del PLD, no importa, ellos se meten ahí a, a meterse a hacer, a hacer su negocio con tal de que de, de tener sus favores con cualquier negocio que quieran hacer. Y utilizar esos negocios, por supuesto, para el lavado de activos y para el lavado de, de dinero. O sea, claro. buscan impunidad. Pero yo quiero saber qué van a hacer con los bienes, porque hay mucho apresamiento ahora mismo, pero hoy los bienes, todo lo no incautado, no, no, lo toda viene. la torre, lo las viene, avionetas, se los pone, helicópteros. Espera, eh, se en pone, pone, subasta. En subasta. Y el que va a esa subasta tiene que eh, justificar de dónde es su dinero. Pero y eso. Quién es. Eso tiene que hacerse público para pa, No, pero las subastas son públicas. Son públicas las subastas. Sí, lo que pasa que es que ir. no puede ir cualquiera. Con dinero, no, yo tengo 200 millones y usted no va a decir dónde lo tiene para esa subasta. También las bombas que están aquí incautadas y Hay varias bombas incautadas Van también en lo que es una subasta. Que a propósito de las de la bom, la bombas, atención, porque quiero hacer esta pequeña denuncia nego, eh, aquí, aprovechando rapidito, y es que aquí en las bombas que está en la, 20, en la Frank Grullón, esquina Bienvenido Fuerte Duarte, como está totalmente cerrado, entonces no hay un paso para los peatones, entonces se están metiendo a la calle. Tienen que, eso es muy peligroso y, y las autoridades, tanto municipales como la dije, se tienen que buscar una forma para que las personas puedan transitar de forma segura por esa zona, porque como está cerrado, está cerrado no, todo no, eso, vos, se come y no tiene acera, entonces se come la... Tiene, la... tiene acera, lo que pasa es que la, la parte de la bomba se la había robado. Lo que el, el, lo que el gobierno tiene que hacer es buscar la parte que le, que le pertenece a la acera Exacto. y marcarla. Y se entonces cerrar ahí para allá. Exacto. Ya. Porque Así obviamente que, aunque atención, la atención ayuntamiento y dije ser para, aunque y, la bomba además, haya amigo, llenado no, no sé si y, y, no sé si Bryan Lee está pues tiene competencia en eso pero Bryan Lee atención ahí también para que eh, meta mano ahí con eso un, una ayudita ahí para que la gente pueda pues Transitar por esa zona que es peligrosa. Muy, demasiado sí. peligrosa. Sí. Eso hay es que tenerle miedo. Muy, que estoy loco si que termine en lo la que... vaina esa de, de, de, de que, que no de, sé qué es lo que está pasando. La circunvalación ya. loco eso, también. Claro, porque esa, esa patana que se meten a eso da miedo. Ya hay con, que, con, hay esa, hay que... Con, con esa circunvalación ya eso no se va a ver en, en la bienvenida. Claro, pues y, la idea. Y, ha, y han, y han visto muchos accidentes fatales sí, feo en feo todo el tiempo ahí la bienvenido sí. porque eso doblar por ahí es un giro amplio un giro amplio esa patana ya tú sabes que te motores ahí se, se enganchó en una goma también de también para mí eso le resta eh, le resta un poco es eh, un arma de doble filo esa circunvalación porque la gente sabes que hay muchos viajantes que pasan por la ciudad el comercio, o sea, hasta que... No, era, pero, sí, pero, no, no pero realmente sí, la pero circunvalación va a ser para vehículos fuertes, para patana o sea, No, no, porque el que vaya por ahí, el que vaya para Nagua y puede cortar por ahí. lo va a cortar. Un palo. Pero tú pero sabes bien. que de luego de esa circunvalación va a haber un comercio nuevo. Claro, en esa zona. No, en siempre, esa y zona. Zona. Cuando, siempre y cuando lo respeten, ¿eh? Porque si, lo, si van a hacer una circunvalación y le van a meter negocio, nos va a matar lo mismo que o sea no va a servir de nada así como como meter bomba ¿Cómo? de gasolina no pero ya para antes de retornar al tema ya eh, eh, la capital recuérdense que las acomas luta era una circunvalación más amable de, y que está aquí conoce bien se diseñó como una circunvalación y al final está todo eh, ah, por, a, habitado, habitado y poblado entonces por eso se tuvo que hacer otra circunvalación para eso pero entonces retornando entonces al tema señores eh, el Ministerio Público se anota un punto enorme con esto, hay que decirlo y también ese eh, ese punto se le va al presidente porque como el presidente es el jefe Obviamente, de todo, de todo ello da... aunque lo puso independiente y que él dice, él dijo bueno que ustedes lo único que tienen es las leyes de, la, lo único jefe de ustedes son las leyes sí, pero ese punto se lo va a pegar él. y por supuesto el PRM lo va a capitalizar, ese punto, lo va a decir ah miren, esto es lo que está pasando claro. esto no pasaba con el gobierno del PLD y en cierto modo es cierto porque eh, hubo mucha impunidad en el pasado gobierno. Eh, y solamente cuando ya era algo tan eh, insoportable ya para el propio gobierno. Entonces ahí yo metían manos ahí y lo metían preso Claro. Pero esperemos que las cosas se sigan dando y que sigan cayendo. Tanto desde de, de, de cualquier partido. Cualquiera. Sí. Porque en todos los partidos siempre hay el, un cubierto. El narcotráfico que y el lavado de activos no tan, tan, mira partidos, ni todo. colores, ni ideología nada. Eso es, si tú te tan metiste ahí... Como o, lo dijo ahorita. Eh, eh, dame ver. Eh, bueno, nosotros lo vimos con el caso de César el Abusador. O sea, que eh, ¿verdad? el caso de César el Abusador a él no le importaba eh, patrocinar eventos y cosas así. ¿verdad? Y eh, también con lavadativo el caso Van Inter también. Hace ya casi 20 años. O sea, eso era metiendo cuarto, metiendo cuarto. No importa nada, patrocinando y todo entonces eso hace. ya va, que sigan estos casos y, y ahorita vienen los casos políticos eh sí ahorita vienen los casos políticos entonces vamos